Hola a todas, hoy vamos a aprender a cómo entrar a través de su celular a su cuenta eh, CERMAT para que de esta manera ustedes puedan ir aprendiendo eh, más y más cada día. Bueno, esta es mi cuenta, vamos a hacerle clic aquí donde dice entrar, que es esta parte de acá. Les va a salir esta ventana que está aquí, ustedes la van a cerrar de esta manera este, para que les permita entrar. Luego, muchas de ustedes quieren saber cómo, eh, cómo es inscribir personas, así que vamos a aprender cómo se inscriben las personas. Vamos a hacerle clic en esta llavecita que están viendo ahí. Ustedes van a encontrar este eh, muñequito que está aquí con el signo más. Le van a hacer clic Luego ustedes usando su celular van a encontrar este formulario. Aquí como pueden ver vamos a poner la clave de la persona que va a ser la promotora. Y vamos a poner en este caso eh, un número. Eh, vamos a poner el nombre de mi esposo, un ejemplo que yo quiero eh, colocar, entonces está aquí, este es el número de consultor y este es él, así que vamos a escogerlo y ya queda aquí guardado, como pueden ustedes ver. Bueno, vamos a hacerle clic eh, eh, más abajo, como ustedes pueden ver, esta es la información que se va a llenar, el nombre de la persona, vamos a poner que se llama Rosa la señora, vamos a poner Rosa. Ok, rosa. Siempre es bueno poner el segundo nombre para evitar eh, repetir los nombres, ¿verdad? Porque a veces hay muchas rosas, hay muchas María. Este entonces Margarita, Rosa Margarita. Vamos a suponer que se llama Rosa Margarita. ¿Ok? Entonces acá vamos a esconder el tablero para que nos siga eh, permitiendo. Así que aquí vamos a poner el apellido. Vamos a poner Rodríguez. Que el, el apellido es Rodríguez, como pueden ver. Y ya queda ahí establecido. En esta parte de acá vamos a poner lo que es la fecha de nacimiento. Siempre vamos a escoger del, del año, luego el mes y luego el día. Así que vamos a hacerle clic en el, en el cumpleaños. Y aquí ustedes van a poder ver este calendario. En este calendario ustedes van a buscar lo que es el año de la persona y se va a escoger acá en, esta, eh, en, en este icono Y aquí en la parte de acá está eh, cómo vamos a ir bajando. Así que vamos a ir buscando a escoger el año. Vamos a suponer, permítanme que aquí nos movió esto. Vamos a ver. Vamos a escoger el año. Vamos a suponer que la persona es de 1986 y ya queda señalado 1986. Hoy vamos a buscar el mes, así que vamos a hacerle clic aquí en el mes y vamos a escoger agosto. Ya queda señalado agosto. Ahora vamos a buscar el día, así que un momentito y vamos a seguir buscando lo que es el día. Así que vamos a ver. Y el día es el 13 de agosto de 1986, así es como lo van a poner. En esta sección de acá van a escoger ustedes si es femenino o es masculino, el que se está inscribiendo. Si es femenino lo dejamos femenino, el idioma lo vamos a seleccionar y vamos a poner si es español queda es español, aquí va, esto va a depender si la persona quiere darles o no su identificación, este proceso es por teléfono celular que lo estamos haciendo, así que aquí vamos a poner el número de la licencia, si tiene licencia, el número del seguro si tiene seguro, si no le da nada pues no se preocupen, así déjenlo una persona que se quiere inscribir siempre déjenle la opción de liderazgo porque si la ponemos en venta eh, la vamos a limitar a que se quede solamente como vendedor y nunca se sabe cuando la persona está interesada en inscribir personas. Así que esto no lo vayan a mover. Ok, vamos a continuar más abajo. Aquí le aparecen tres informaciones. Número de casa, número de oficina y número celular. Si estamos validando la inscripción por celular, vamos a colocar acá el celular. Entonces acá número de teléfono, vamos a ponerlo, es el... 1202 415 27 entonces ese sería el celular que estoy poniendo que es el mío. Ustedes lo conocen. Entonces, acá por favor valida al menos este número. Van a darle clic a esto. Una vez que ya le dan eh, validarlo, ya les queda ahí y ya esa es una manera de que lo van a empezar ustedes a validar eh, y que quede guardado este número. Entonces, acá el correo electrónico, ya ustedes saben que tienen que ponerlo aquí eh, si pertenece a la zona este le van a, a, a seleccionar zona este si pertenece allá por eh, Texas o, eh, o California van a escoger eh, la zona donde es para que quede ahí y aquí autorizo hacer, a enviarme mensajes de texto, sí esto ya queda ahí señalado así que aquí vamos a poner la dirección de la señora entonces acá vamos a poner 7115, esa es mi dirección Claymore Avenue, entonces ya queda ahí guardada, ¿verdad? Este, si es apartamento, se pone apartamento y aquí validar la información. Cuando se valida la información, ya, ya queda guardado. Y más abajo, como ustedes pueden ver, este es el acuerdo de condición. Le vamos a dar todo, todo, todo hasta abajo. Y ustedes van a ver en esta parte de acá, permítanme un momento, mientras llegamos aquí abajo, ok, le, le van a dar clic aquí, donde aceptamos. Eh, los términos y condiciones luego en esta cajita de acá van a ustedes a firmar con la inicial a como les salga luego van a hacerle clic donde dice firmar y como pueden ver ya queda guardada esta información, una vez que ya lo hicieron eh, le van a hacer clic aquí enviar mensaje cuando le damos clic enviar mensaje les va a aparecer este otro espacio este espacio de acá entonces este número que está aquí este, si ustedes ven aquí, este es el número de, que, que, de confirmación que mandaron, entonces yo lo, lo voy a abrir un momentito, es el 822576, entonces vamos a ponerlo acá, 822576, entonces una vez que ya se coloca ese número acá, le damos aquí verificar eh, el número. Y entonces aquí nos dice número verificado. Puedes continuar. Pero muchas veces, eh, muchas veces algún espacio no aparece correctamente lleno. Por lo cual, tenemos, este, porque aquí está mi nombre, este fue un ejemplo. Así que por esa razón, este no puedo continuar porque es mi nombre. Entonces, pero esto es lo que les aparecería. Cuando ya se inscribió la persona. Y esto que está acá les aparece en azul. Esto les va a decir registrar. Y una vez que les da registrar, les va a dar su número de eh, eh, nueva consultora. Así que esa es la manera en que van a utilizar su celular para poder inscribir a una persona que les ha llamado. Así que gracias por ver este video. Espero que inscriban muchísimas personas. Y bueno, vamos a ver qué sucede este mes. Espero que muchas de ustedes celebren los triunfos de los cuales están trabajando.